Si pensamos que esos grandes eventos eh, tienen como última intención llegar a una transformación social ¿no? de las ciudades, pues ningún efecto producen. Si enfocamos a eh, cómo eh, varían a través de la transformación social la reducción en el acceso al ocio de las personas más desfavorecidas de las ciudades, pues no vemos ningún efecto en ninguna ciudad del mundo. Eso sí, te tiene que importar que se produzca ese efecto. Estos eventos eh, no tienen eh, como último eh, objetivo eh, reducir esa desigualdad y cuando hablamos de eh, sostenibilidad miramos mucho a los residuos, miramos mucho a los plásticos, miramos mucho a, al desarrollo sostenible y nos olvidamos eh, de la clásica eh, desigualdad que hay en una ciudad, entre barrios, en el acceso a la cultura. Los recursos que hay que poner eh, deberían primero estar eh, sujetos a unos indicadores que puedan medir que se reduce esa brecha de desigualdad, primero eh, aportando recursos en los espacios donde hay eh, más ciudadanos desfavorecidos para que se enteren eh, que hay unos grandes eventos, en segundo lugar, eh, que se invierta en educación, que es el factor clave para superar la excursión cultural. Y la educación es continua. Hablamos de colegios eh, y escuelas públicas en barrios desfavorecidos, donde se tiene que apostar por eh, acercar la cultura de forma cotidiana y permanente y no esperar a pelotazos eh, culturales que transforman urbanísticamente las ciudades sin que produzcan mayor acceso a pequeños eventos culturales de los más pobres. Creo que es fundamental, eh, la herramienta que puede activar este, este cambio necesario es la voluntad política, es la recuperación de la soberanía política, es la recuperación del poder que tiene que poner en su sitio a los intereses privados. Es normal que dentro de los intereses privados no esté eh, superar la exclusión cultural, pero el poder político tiene capacidad de eh, no diseñar solo urbanísticamente y, eh, de desarrollar económicamente abrir oportunidades en su ciudad, sino de obligar a quien quiera usar el espacio público a superar determinadas exclusiones fundamentales de superar para estar en una ciudad eh, cohesionada. Y la exclusión cultural eh, tiene que ser ayudada con esa voluntad política y recuperar esa soberanía política cuando hablamos de grandes eventos. <risa>